Llegan nuestros 15 días de oro del pescadito frito. Del 14 al 30 de octubre disfruta de más de 20 raciones de pescadito frito por solo 7,80 euros la ración en todos nuestros restaurantes. Boquerones, salmonetes, calamares, pulpo, rosada y muchos platos más. Las personas celíacas podrán disfrutar de la carta de los 15 días de oro del pescadito del 2 al 15 de noviembre, recogiendo con anterioridad un vale en cualquiera de los restaurantes. Informate y, y reserva en Restaurante Los Mellizos, Paseo Marítimo de Marbella. Teléfono 951 33 22 Y visita nuestra página web www.losmellizos.net. Colaboran Cruz Campo, Bodega Barbadillo, Coca-Cola, y Solan de Cabras.